¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vamos a seguir con el restaurante. ¿eh? Así que vamos a ver. Lo que no sé es si esto tiene sonido o no. Me acabo de caer ahora mismo. Creo... A ver, espérate. Roblox. ¿No tiene sonido esto? ¿Qué? No, yo, yo, ¡Yo quiero sonido! No se escucha nada. Eh, pases del juego, música, música, no, no se escucha la música Tú escuchas la música porque yo no escucho la música Por ningún lado, bueno es igual, no pasa nada Ya ya se escuchará, vale, tenemos seis mil, eh, más de 6000 Vale, vamos a hacer un repaso, vale, antes de empezar el capítulo de hoy eh, como estás viendo tenemos aquí una mesa súper larga con un montón de sillas Aquí también no tanto pero la tenemos y aquí lo mismo ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy? Voy a tratar de conseguir eh, hacer el segundo piso Porque el primer piso digamos que ya está, el primer piso ya está hecho, ¿vale? Faltaría aquí un par de mesas, un par de sillas y listo, ¿vale? Aunque, sí, un par, de, un, un par de sillas aquí no estaría nada mal. ¿eh? A ver, muebles. Vale, tengo un taburete. Perfecto. A ver. Entonces, lo que voy a hacer va a ser pillar dos sillas. Y voy a hacer el segundo piso, ¿vale? Que para el segundo piso voy a comprar esto. No, espérate. No, espérate, espérate. Espera. Primero... Primero es mejor ir al restaurante, colocar las sillas. Vale, espérate. Pam, pam. Esto aquí. Esto aquí. Entonces, me voy a ir aquí. Segundo piso. Segundo piso. Ir. Vale. Tenemos aquí segundo piso. Entonces, la cocina. Yo la pondría aquí en el fondo Y mm, yo pondría aquí Mesas individuales Entonces, vale, tienda Entonces, ahora sí que sí Ya me iría a comprar una mesa, porque una, Un restaurante sin mesas no tiene sentido, ¿sabes? Entonces, tres Ponemos aquí ¡Ay, no, que esto no es! He equivocado me he equivocado, he comprado algo que no era No era esa, pero bueno 1050 Esto, esto, esto y esto Y no llega, ¿verdad? Vale, perfecto, he comprado algo <ríe> No era eso, pero bueno <ríe> Me he equivocado A ver, ¿cómo se sube al segundo piso? Ah, vale, ir Vale, entonces me voy aquí Vale, vale, lo voy pillando, lo voy pillando Lo voy pillando, entonces, muebles Esta no era, ¿eh? era esta, pero bueno Entonces me voy aquí Hago una eh, Sería silla Silla Dos eh, Aquí sería lo mismo Una, dos, pam Vale, y lo mismo Sería eh, Una eh, aquí yo creo que voy a hacer mesas de una eh, Pues entonces voy a hacer Una, una eh, Remover Pam, pam, pam Una, una Vale, así está bien, ¿no? Como si fuera como si fueran cole, ¿sabes? Vale, una y una Vale, así está bien Esta me gustaría hacerlo estilo colegio ¿Sabes? En plan las mesas por aquí con sillas, un montón, ¿sabes? Esto estaría... ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! wow Vale, vale, vale, vale, vale Vale, personal, personal Necesito más personas Dios, pero es que entonces tienen que... Tienen que venir los camareros Vale Se supone que el pedido les ha llegado O es que tengo que bajar yo ¡Ah! ¡Que suben ellos! Vale, vale, vale, vale Lo siento, pero es que estoy Estoy familiarizando un poco más con el restaurante, ¿eh? Hay que ir por partes Dios, está a petar esto, ¿eh? Está a petar, está a petar Ahí, ahí, ahí, dinero, dinero, dinero Vamos Vamos, vamos, generando, Regenerando, pero un montón, ¿eh? Un montón Vale, estos, vale, pensaba que se iban a ir al segundo piso eh, pues eso, el segundo piso Me gustaría hacerlo estilo colegio En plan Las mesas, ponerlas así ¿Sabes? Que sea más en plan individual No sé si me explico A ver eh, Vale, vamos a esperar subir un poco más Vale, claro, ese <ríe> A ver voy a, voy a hacer como el, el vídeo anterior Espérate Hola, chicos Estoy grabando Un Vídeo Para Youtube Saluden Si quieren Salida sa, Quieren sa, Carita sonriente Venga vamos A, a ver si funciona <risas> Ay señor Vale entonces eh... Ay Dios mío a, a ver si ¿Te imaginas que alguien pone? Oh Hola, ¿qué tal? No creo que lo haga nadie, pero por hacer la gracia Ya se ha convertido en algo... Eh, en algo... Eh, en, algo mmm, en una costumbre, ¿no? Aquí de los vídeos de Roblox Entonces... Eh, se necesita una cocina Que ahora que caigo tengo yo aquí Aparatos Así que lo que voy a hacer Va a ser ir al restaurante Voy a ir a la planta de arriba Por favor Ir Me voy a ir aquí Y voy a colocar aquí eh, Los aparatos, ¿sabes? En plan, el horno En plan eh, Pam Pam Esta vez los quiero poner así, los hornos, ¿sabes? Entonces, el lavamanos Yo no lo pondría todavía porque prefiero, prefiero... Es que prefiero tener... No sé... Eh, me estoy liando... Ya lo sé... No me estás entendiendo... Pero yo me entiendo, ¿vale? Creo... Espero... A ver... No, esto no era... No, no te confundes de nuevo... No te confundas de nuevo... Vale... Vale... Y ahora de nuevo... Las sillas... Pam... No llega... El presupuesto... No llega el presupuesto... Vale, pues nada... Restaurante... Por favor, hay alguna manera de... Ahí está, segundo piso Soy un poco lenta, ya lo sé, pero es que es lo que hay Es lo que hay ¿Esto está comiendo una naranja? Ah, es un pollo ¿Es un pollo de qué? Es que parece una naranja, ¿sabes? <ríe> y yo para venir a un restaurante Y comer una naranja, cómetela en tu casa, ¿sabes? A ver Una Dos Tres Vale, y luego faltaría otra allí Vale, estilo colegio, eh Estilo colegio Dame el dinero <ríe> El dinerito, el dinerito Dinerito Totoro tu tu tu tu Vamos, vamos, vamos Esto está yendo genial Vamos Vale, vale, 24.000 para el 300, pero tú qué te piensas que hago Ay señor, vale, entonces, va El dinero está subiendo pero muy lentamente, ¿eh? muy lentamente No sé si es porque necesitamos más cocineros eh, Que también te digo, necesitaría pillar otro cocinero Porque solo tenemos dos Solo tenemos dos cocineros, así que voy a tratar de conseguir otro cocinero, ¿vale? Otro cocinero, por favor. Necesitamos otro. Entonces, eh, vale, me voy a quedar aquí para recibir a las personas. Eh, no se puede cambiar el nombre del restaurante. En plan... No, aquí, pisos... Ah, puedo ir aquí directamente, vale Sin tener que ir a la, a la rueda esa, vale, recetas Vale, todo esto Es lo que se está haciendo y lo que se va A llegar a hacer Vale, que se va desbloqueando Por el momento me quedo aquí En recepción, sabes en, Bueno, en recepción, en la entrada Para ir recibiendo A la gente Entonces, mostrador de... Vale, habría que poner un mostrador Es que no sé si arriba a poner un mostrador o no, eh Estoy pensando, aunque no lo parezca eh, Cocinero Sí, ya sé que se necesita un cocinero eh. Se necesita un cocinero Y más cositas de decoración eh. Sería guay tener decoración Pero por el momento prefiero aguantarme, ¿sabes? Así que esto lo quito Porque no me interesa mucho Esto también lo minimizo ¿Esto se puede minimizar? No se puede, ¿no? Me tengo que montar. Vale, perfecto. Esto también lo quito. Con menos pantallas aquí sería perfecto, ¿sabes? Entonces, me queda... Me queda nada. Vale. vale otro cocinero, por favor. Necesitamos otro cocinero urgentemente. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Ahora sí, ahora sí. Personal. Eh, eh, eh, eh. Yo creo que por ahora, con tener tres... De cada es suficiente Aunque yo creo Es que claro, es mucha gente Yo creo que necesitaría Otro de cada En plan, uno y uno O sea, cuatro y cuatro, ¿sabes? Porque Bueno, pero esto que es Nivel 50 Nivel 90 O sea, nivel 140 en total, ¿o qué? O sea, hay 140 niveles porque 90 más 50 son 140, ¿no? Pues serían... Madre mía ¡Clientes VIPs Bueno, bueno, bueno, bueno ¡Clientes VIP! Pues usted ya me puede dar mucha pasta, ¿eh? Porque si encima es usted cliente VIP Ya la atiendo yo, ya la atiendo... Hay que hacerle la pelota Hay que hacerle la pelota Es broma, ¿eh? No le hagáis la pelota nunca a nadie, ¿eh? Porque eso es pésimo Es lo más pésimo que podríais hacer lo más pésimo que podríais hacer A ver eh... Vale, por aquí nada Vamos a recoger esto Necesitaríamos otro carrito Yo creo, eh Guau, es que están Están súper llenos, eh Están súper llenos Vale Vamos a ayudarles Porque si no Esto es un poco caótico Ahí, ahí, ahí, ahí Vamos a ayudarles un poquito, hombre. Porque si no... Ahí. Mientras tanto, recojo el pedido. Paso por la mesa porque es mi restaurante. Y hago lo que quiera. ¡Woo! Aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, está todo en orden. Por aquí. Bueno, bueno. Voy a la velocidad de la luz, ¿eh? Más rápida no puedo ir, ¿eh? Más rápida no puedo ir. Literalmente. Porque la velocidad de la luz es... La más rápida que, que hay en la historia. Por lo menos por ahora. Eh, de hecho, a esa velocidad es, las, es a la que viajan los cohetes. Los cohetes de la NASA, de los astronautas, van a la velocidad de la luz. Por eso se dice que viajan a años luz. ¿A qué eso no lo sabías? Pues, ahora ya lo sabes. Un dato interesantísimo, la verdad. Es un dato bastante curioso, eh. Bastante, bastante curioso Igual el hecho de saber si hay vida Más allá de de la, de la tierra, yo diría que sí Yo diría que sí, porque dudo mucho Que seamos los únicos en, en este en este mundo La verdad Yo siempre pienso que hay algo más allá Que hay como un Como, como... Bueno, vale, se automáticamente ¿Y por qué me hace subir Aquí arriba? Ah, vale, para cocinar esto Vale, pues sí, yo siempre digo que Siempre hay alguien más allá. O sea, yo siempre digo que hay vida más allá de, de este. De este planeta. No sé, déjame en los comentarios. ¿Vosotros qué opináis? ¿Que sí o que no? Yo diría que sí. Lo que pasa es que, como que todavía no se han dado a, a conocer. Y en caso que existan. No creo que no se dan a conocer. O en caso que. ¿Cómo lo explico? Yo creo que sí que existe, lo que pasa es que a lo mejor no nos lo quieren decir Primero para no asustarnos Y segundo porque a lo mejor tienen información, datos interesantes sobre tecnología y tal Y a lo mejor no nos lo quieren decir para que no sepamos eh, lo, que, lo que van a hacer ¿Sabes? No sé si me explico que a lo mejor se han inventado algo muy muy hardcore. Y a lo mejor ellos se quieren guardar la información para que nadie se lo, se lo quite. Y entonces ser ellos los primeros. Una cosa rara. Pero yo me entiendo. Creo que me has entendido. Déjamelo en los comentarios si me has entendido o no me has entendido. Y qué opinas al respecto. Yo diría que sí, la verdad. Yo diría que sí. Es como lo de mmm, los multiversos. Yo creo que también existe el, el tema de multiversos, El hecho de que haya eh, doble vida. En plan, que tengas un doble. Que haga, por ejemplo, el efecto mariposa, creo que se llama. Que es vivir lo mismo, pero con otra... Um, con otra experiencia, vamos a llamarlo así. En plan, por ejemplo... Eh, yo en este mundo estoy grabando un vídeo ¿no? de Roblox Pues imagínate, en otro mundo Pues a lo mejor en vez de estar grabando un vídeo de Roblox Lo que estoy haciendo es echándome la siesta Por ejemplo, ¿no? O en otro mundo a lo mejor lo que estoy haciendo es eh, En vez de grabar un vídeo de Roblox Lo grabo de, de Minecraft Por ponerte un ejemplo Y a lo mejor en vez de tener eh, un canal de Youtube pues lo que hago es, eh, pues, directos en, en Insta, ¿sabes? O sea, yo creo que eso sí que existe también, ¿sabes? Porque la última, la única galaxia... ¿Dónde voy yo con el plato vacío? No tengo ni idea, aquí. Porque la única galaxia que exista, dudo mucho, ¿eh? Porque hay un montón de, de galaxias. Hay muchas, muchas galaxias. Vale. Estoy de momento recogiendo bastantes cosas, bastantes platos, bastante dinero. Y estoy recolectando también bastante. Como tenemos ya más de. de 3.000, ¿eh? Casi 4.000 tenemos, ¿vale? Vamos a recoger esto. Vamos a recoger el pedido. Vamos a esperar a esta señorita. A ver qué es lo que quiere. Señorita, vale, perfecto. Vamos ahí yo. Vamos a ello. Vamos para ello. Vale. Coge, coge sillas. Coger sillas. Coger sillas. Vale. Ya tenemos esto más o menos distribuido. Entonces, segundo piso. ¿Qué necesito aquí? Necesito más mesas, más sillas. Necesito eh, dos hornos. Vale, personal. Necesito contratar Vale, voy a contratar a este Y a este ¿Vale? Para que se vengan aquí No me digas que No me digas que no me... no me ha servido de nada Bueno, de algo sí Porque por lo menos tengo cuatro décadas De algo me servirá De algo me servirá Espero que ayuden Dios, la de gente que hay, chaval la de piña que hay Espérate La silla, ahí está Vale, entonces eh, Vamos a por A por el millón de likes Vamos, vamos a por ese millón de likes ¿Te imaginas? Que un día un vídeo Llega a 4000 likes O a un millón bueno, Esto ya Sería pasarse YouTube eh. Sería pasarse YouTube a ver, un millón de vistas en un vídeo. Si queréis que lo consigamos, ya sabéis lo que hacer, ¿eh? Bueno, hemos subido de nivel. Perfecto. Perfecto, pero mientras tanto, déjame seguir comprando sillas, ¿vale? Porque eso es lo que se necesita. Vale. Mesa. Pam, pam, pam, pam. No, no, no, no Cancelar, cancelar Ya está, ya está, ya está Bueno No sé cuánto tengo ya Pero mira qué rápido voy Mira qué rápido voy Pisos Pam Vale Entonces me voy aquí Me voy aquí Me voy aquí Y hago lo siguiente Pam, pam, pam eh, Estilo colegio, eh Ya he dicho que este iba a ser estilo colegio Así que esto va aquí Aquí, aquí, aquí, aquí. En plan solitario, ¿sabes? Aquí que cada uno coma a su ritmo. Vale, espérate. Eso sí, esta mesa. Espérate, vuelto. Vale, sí, está bien, está bien puesto. Está bien puesto. Mm... Aunque me da un poco de toque esto. De que no estén. En... Espérate. Ya sé cómo hacerlo. Ya sé cómo ponerlas Voy a ponerlas así Intercaladas ¿Sabes? Pam, pam, pam, pam Y la mesa Iría Una, dos Tres, cuatro, cinco Vale, perfecto Y entonces aquí Tendríamos más, más mesitas ¿Vale? Segundo piso O sea, primer piso, perdón Wow, wow, wow. Mucho trabajo, ¿eh? Mucho trabajo hay aquí Dema Demasiado trabajo Demasiado trabajo, ¿vale? Eh, están un poco apretados, ¿eh? Aquí, las cosas como son A ver eh... Vamos a esperar a llegar a los mil Me voy a quedar aquí recibiendo a la gente Porque cada vez viene más gente Así que me voy a quedar aquí presionando a la E como si no hubiera un mañana. Pasen, pasen y vean, pasen y vean y disfruten de este restaurante tan maravilloso. Vamos, vamos, que nos vamos. Espectacular, ¿eh? Espectacular la de peña que está viniendo. Mira, esa se va contenta y todo. Se van felices una ahí con los auriculares. Mira, mira, mira, mira. Se van súper contentos. Voy recibiendo a la gente y así los camareros tienen menos trabajo. ¿Sabes? Tienen menos trabajo y solo tienen que recoger los platos, el dinero, servir los platos y todo eso. Y yo me quedo aquí en la puerta recibiendo a la gente. Es un trabajo muy sencillo y fácil, ¿sabes? Y fácil, porque es solo presionar a la E y listo, no hay más. Y también, menos mal, que el dinero se va auto. Generando, en plan, espérate. quiero beber agua. Oh, esto, esto vale. El dinero, menos mal que va aumentando automáticamente. A ver, esto sube automáticamente, menos mal. Pues si tienes que estar tú. Eh, haciendo que suba. Como en ciertos lobbies. Pues ya apaga y vámonos, ¿sabes? Porque eso sí que ya... Vale, entonces ahora ya nos vamos a encargar de... De los pedidos. Va. Vamos a movernos un poco, ¿eh? Vamos a movernos un poco. Hay que moverse, hay que moverse. Hay que hacer ejercicio, chicos. Hagan ejercicio. Vale, vamos a ayudar a... A los camareros un poco, por favor. Vale, vale, vale, vale. ¿Quién quiere este plato? ¿Quién quiere este plato? Vale. Pedidos, dinero, pedido. Vamos, vamos, vamos. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Vamos a ayudarles, vamos a ayudarles. Me llevo esto, me llevo esto. Recojo el pedido. Sería bueno llevarme dos platos a la vez de. Eh? Eso sería bastante... <risa> bastante bueno, eh. Estaría muy bien, pero eso ya. Es más complicado Bastante, bastante más complicado Entonces, vale Cuando tenga más eh, de Dinero, lo que voy a hacer va a ser Ir a pillar más mesas Y sillas Vale, de momento Está todo bien No hay más pedidos, vamos a ver en el segundo piso Qué rápidos vamos, eh Vamos Vamos on un fire Vale, pedidos Aquí hay un plato Y dinero, así que nos lo llevamos Por favor Por favor, te lo pido Por favor, te lo pido Ahí, ahí, apuntando, apuntando Apuntando Lo que quieren los clientes Vale Tienda Vamos a ir a A pillar las mesas y las sillas, ¿vale? Que serían estas de aquí esta vez Esta vez Esta vez no nos vamos a equivocar Pam, pam, pam, pam Dios Pam, pam No me llega No llega presupuesto Pam No Esto no Tampoco Vale En nada En nada poder pillar una mesa Más Una más Vale Ahí está Restaurante, pisos, segundo, vale, entonces, antes de empezar a colocar las cosas, voy a seguir pillando las cosas estas, los pedidos, que por cierto habría que poner ahí arriba un lava, lavavajillas, ¿sabes? Entonces, segundo piso, vale, nos ponemos aquí y vamos a empezar a colocar cosas. Pam, pam, pam. Pam. Uno, dos. Vale, me he quedado sin. Me he quedado sin, pero no pasa nada. Tenemos mesas. Tenemos mesitas. Mira, mira, mira qué chulo está quedando. Mira qué chulo está quedando. Está quedando muy guay. Me gusta, ¿eh? Mola, mola. Déjame en los comentarios qué te está pareciendo. Espero que te esté gustando y estés entretenido un buen rato. Y además, si es que ahora los vídeos los hago más rápido, ¿eh? Más rápido, no, perdón. Más, más largos, quería decir. Eso de más rápido... Eso de más rápido es imposible. No ¿eh? se puede ir más rápido. A ver. Voy a la velocidad normal. Ahí, ahí, ahí. Recogiendo clientes, recogiendo clientes. Vale, vamos a ir a pillar... El lavavajillas, ese que era. Espérate, por aquí. A ver. Mmm, bueno, lo que voy a hacer más bien va a ser pillaros, no ¿eh? sé. Así que me voy a pillar estos. Voy a pillar. Todos. Me voy a pillar tres, ¿vale? Y de estos, de aquí. Estaría bien pillar uno de este. Este mismo, ¿vale? Este. Pero acá claro, para eso quiero primero. Es que, claro, ¿qué pillo primero? El lavavajillas. Claro, esto sostiene nueve platos. Y este sostiene 5. Pero por lo menos se, eh, se lavan automáticamente. Bueno, se lavan automáticamente en ambos. Pero. Pero aquí se. Limpian a una velocidad normal. Y aquí. Limpia muy rápidamente al costo de capacidad Vale, esto limpia más rápido que esto ¿Sabes? Pero claro No sé Yo que sé ya Vale, me he quedado con 49 Perfecto perfectos Pisos Segundo Segundo piso Y vamos a colocar aquí Los hornos Sería 1, 2, 3. Y ahí ¿Vale? Aquí voy a dejar cinco hornos. Luego, aquí voy a poner dos lavavajillas. Dos. ¿Vale? Eh, tienda. Vamos a ver qué hay de plan decorativo. ¿Sabes? A ver qué hay para decorar. Porque sería bueno. Así, mientras tanto, vamos dejando que se vaya regenerando el dinero. Vale, esto cuesta Robux, esto cuesta no sé qué para vale, esto para cumpleaños, esto vale. Ok. Mm... Esto ya es más difícil, ¿eh? ¿Esto qué es? A ver, futuro. No, esto cuesta Robux. Quita, quita. No, cancelar. No tiene suficiente dinero. Vale, pero ¿esto qué es? Diseño de restaurante. Halloween. ¿Esto qué es, chicos? ¿Me lo podéis poner en los comentarios? ¿Esto qué es? Que te salen como objetos nuevos De... De ese tipo De material eh, Esto no sé es lo que es eh. Eh, ¡Ah! Galletas de Santa Claus ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! Y estas son con oro Espectacular pero Navidad ya ha pasado, así que llegas un poco tarde. Llegas un poquito tarde. Vamos a ver qué hay aquí. Um, Totem épico. Épico. Cuando sea colocado habrá más probabilidad de gente, no pase por tu restaurante llevando un ley. Oh, oh, wow, oh, wow. Oh. Esto hay que colocarlo, ¿eh? Esto hay que colocarlo. Vale. Los pedazos. Otorga un 5 de de manera que la comida se lleve a la mesa con un plato dorado triplicando el, el valor de la comida Bueno, bueno, bueno, ¿pero esto qué es? Caja de joya ¿El cliente de verdad se aumenta con más de este objeto Vale, vale, vale, estoy leyendo solo Esto ya lo hemos visto, que son las galletas de Santa Claus esto cuesta Robux, así que no podemos pillarlo El botón, bueno, el botón de youtuber Por supuesto que lo queremos Por supuestísimo que lo queremos ¿Y vosotros qué? ¿Vosotros a mí lo queréis o no lo queréis? Dejadmelo aquí abajo en los comentarios Dejadme aquí abajo en los comentarios si queréis que yo lo tenga ¿Queréis que yo tenga este tipo de placa? Y sí, me refiero en la vida real Me refiero en la vida real, ¿Vale? Me rompieron la vida real eh, los clientes tendrán un método ¡Oh! ¡Interesante! Vale, vale, vale. Ese me gusta. En un futuro, Vale, obviamente me voy a pillar esto. Y esto, eh. Y obviamente. Obviamente que me lo voy a pillar. ¿Esto creo que lo cogimos al final? ¿O no lo cogimos? ¿No lo, ¿no lo cogí? ¿En serio? Bueno, bueno, claro, porque cuesta 3.000, ¿sabes? Cualquiera paga eso Cualquiera paga eso, vale La segunda planta de arriba La voy a poner Me gustaría ponerla oscura, ¿eh? Porque si las mesas son... perfecta, habrá un jardín en tu restaurante No quiero un jardín Baldosa de tierra Ah, que eso es de tierra pues no quiero tierra. Quiero algo oscuro. Eh, esto. Algo oscuro, ¿sabes? ¿Esto qué es? Baldosa de mármol, de obsidiano. Reluciente. Hmm, creo que voy a pillar... No sé si pillar. ¿Este de aquí? ¿Este? ¿El de mármol? ¿O este? Uno, ¿O este? ¿Uno de estos tres? Dejadmelo en los comentarios. ¿Vale? Le voy a poner números Y entonces en los comentarios ponéis Quiero que pongas el 1 O pon mejor el 2 O a mí me gusta el 3 ¿Sabes? Entonces sería 1 2 Y 3 ¿Vale? Y ahí os dejo a vuestra elección Que escojáis ¿Vale? Os dejo a vosotros que escojáis ¿Esto qué es? Ah, vale, ya lo he visto La coja, esa, la coja de joyas la, la coja de joyas eh, Máquina de café Bueno, bueno, bueno, nos estamos flipando Nos flipamos, nos flipamos ¿Esto qué es? Ah, amigo, ya decía yo que no había... Vale Amigo mío Vende, vende, vende todo, vende todo Vende todo Vender Vender Pam, pam, pam, pam, pam. Vender. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam, pam, pam. Ahí está. Ahí está. Ya decía yo, amigo mío, que no era normal. Entonces, voy a pillarme. Uy, uy, falta muy poco para eso. Falta muy poquito para eso. Entonces, necesito. Claro, no, porque en la segunda planta quiero poner esto, ¿sabes? No quiero poner esto, quiero poner esto. Poner dos de esto concretamente. Quiero poner dos. Eh, de mesas y sillas. Creo que. A ver, espérate. Segundo piso. Vale, me faltan dos, tres, cuatro, cinco. Vale, quedan cinco. Quedan cinco. Tienda. Espera, voy a ir a por. A por el lavavajillas primero, ¿eh? Yo creo que yo primero pillaría esto de aquí. 3.000 justos, ¿eh? 3.000 justos. Ni uno más, ni uno menos. 34 minutos, ¿vale? Vale, vale. Vamos a seguir un poco más. ¿Vale? A ver si podemos conseguir terminar el segundo piso. ¿Vale? Entonces. Eh... Vamos a pillar ese lavavajillas. Por favor, vamos a esperar un poco más a que llegue... A los 3.000 Aquí está Vamos, vamos que se puede Vamos que se puede, se pudo Vale, entonces Me voy al restaurante Voy a la planta de arriba Y vamos a ponerlo Aquí Muebles, aparatos Decoraciones Aparatos, ahí está Y ahora vamos a ayudar A nuestros compañeros, vale Ponemos esto aquí Ponemos esto aquí y vamos a ayudarles a echarles un cable y así seguimos subiendo más y más, ¿vale? Entonces por aquí, por aquí... Oye, pues está fácil, ¿eh? Está bastante fácil. Las cosas como son. Vale, entonces me voy a quedar en la planta de abajo, que es donde más gente hay. Así por lo menos les he hecho un cable, ¿sabes? Por aquí... Voy, voy, voy a encargarme de, de ir ayudando en la cocina. Aquí de. De Sofir vente chef. Sofir vente la chef. Y la, y la camarera. Bueno, bueno, bueno, bueno. Bueno. Segundo piso. Aquí. Vale. Primer piso. Bueno, bueno, mira, mira cómo aumenta. Mira cómo aumenta el dinerito. No paro de darle a la E. Es la tecla que más estoy utilizando. Bueno, esa es la W Esa es la W Vale Vale Lo tenemos, lo tenemos Y con el lavavajillas arriba Mejor todavía, eh Con el lavavajillas arriba Mejor aún Porque eso Supuestamente Limpia más rápido ¿Sabes? Vale, entonces Esto lo dejo aquí Mmm... Me voy a encargar ahora de la cocina. Vamos, por favor, reparte, reparte los platos. Reparte los platos. Reparte, reparte. Ahí estamos. Pedidos, pedidos. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. ¿Cuántas cositas? ¿Cuántas cositas? Estaría bien cocinar arriba, eh. No es por nada. Porque para eso están los hornos. Vale, ya decía yo. Ya decía yo. Vamos a ayudar, por favor. Porque esto es un poco caótico. Vale, mira cómo van subiendo. No puedes hacer esto ahora mismo. No me digas. ¿En serio? Ya lo sabía. Vale. Uy, te vas adelantado, eh. A ver, ¿quién llega? Eh, hemos llegado a la vez. Hemos llegado a la vez. Vale. Llevo el dinero y el plato, por supuesto. Ahí está. Mira, mira qué rápido va en las hojillas, eh. Se nota un montón, eh. Se nota. Lo que pasa es que, claro, solo caben cinco platos. Pero no sé por qué, pero... Va como... Vale, va más rápido. Se nota un montón. Se nota bastante. Pero bastante, ¿eh? También se nota bastante que va subiendo el dinero cuando yo estoy trabajando. ¿Sabes? Son unos gandules todos. Ahí está. Ahora, en cuanto se pueda... Eh, lo que voy a hacer va a ser... Ir a la tienda ¿Vale? Y tratar de conseguir eh, Más mesas y sillas ¿Vale? Eso sería importante Aunque, claro, ya tenemos bastante, ¿sabes? Por favor, ¿quieres darle? Gracias Que no le dabas el plato a la peña ¿Por qué? No lo sé No tengo ni idea Vale, vale, vale, vale, vale Qué bien se me está dando Qué bien se me está dando Vale, está aumentando, está aumentando el dinero, pero a niveles insospechados. Demasiado está subiendo. Demasiado. Demasiado. Quita, hombre. Quita, Josh. Quita. ¿No ves que estoy trabajando? Ahí está, ahí está, ahí está. Que no pare, que no pare esto, que no pare. Que no pare la fiesta. No, no, no, pare. Uh, vamos, vamos, vamos. Estaría bien tener otro carrito arriba de estos que no había caído. Así que... Estaría bien comprar otro carro de esos. Aquí arriba pondré uno solo, ¿sabes? Porque aquí no, habré, no habrá tanta gente. Porque aquí son mesas de uno. Entonces, este es más tranquilo, ¿sabes? La segunda planta es más de relax. Si quieres comer tranquilita, sin, si, sin que haya mucho jaleo, pues aquí, la planta arriba, es perfecta. Es perfectísima. Porque aquí cada uno está en su mesa, como en el cole, así tranquilitos, relajados. Clase de cocina. Vamos a aprender a hacer un huevo, un huevo frito. <ríe> Falta eso, ¿eh? Faltaría hacer eso. Vale, están todos los pedidos hechos. Vamos a la planta de abajo. Vale, vamos al primer piso. Vamos al primer piso. Buah, aquí es que hay un montón de, de cosas ¿eh, que hacer. Un montón de cosas Pero bastantes Y eso está súper bien Porque cuanto más cosas hagas Más Más podrás conseguir Vale Tenemos eh, 4.000 casi Entonces Me voy a ir aquí um, Espérate que no me he fijado En lo que realmente necesito ¿Vale? Pisos El primer piso ya está Segundo piso ¿Qué necesito? Una, dos, tres, cuatro, cinco Cinco mesas Otro lavavajillas Vale, cinco mesas y otro lavavajillas Entonces Me voy a ir aquí Voy a comprar esto Que es lo más caro Comprar, vale Y me voy a ir a la mesa A comprar las mesitas Por favor, por favor, por favor Cinco mesas, eh Cinco mesas Vale, me llega nada. Una Vale, me queda muy poco Para tener mil Entonces he comprado una Entonces voy a comprar Tres, ya tendría cuatro Y me faltaría comprar la quinta Oh, mira esto qué chulo Si queréis hacer dibujos de esos Lo podéis hacer, ¿eh? Estaría guay, ¿eh? Tener dibujos de estos así si, si sabéis dibujar y os gusta, podéis hacer dibujos de estos y pasarlos por el Discord, ¿eh? Sería muy guay. Dale vida a tu restaurante. Vale, más adelante ya le pondremos decoración y esas cositas. Pero por ahora nos aguantamos. Entonces, por ahora... Vale. Esto tenemos que aguantar. Esto. El restaurante. ¡Pam! Segundo piso. ¡Pam! Entonces... Eh, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Muebles, mesa Uno, dos Y así caben más clientes Vale, ya sé que, que iba a por más mesas Pero es que ya por un lavavajillas Eh, eh, el lavavajillas, el lavavajillas, Hablando de lavavajillas, aparatos Ahí estamos, vale De aquí arriba ya estamos servidos Porque tenemos cocina y lavavajillas entonces, ahora lo que faltaría son las cuatro mesas. Es lo único que falta. Las cuatro mesas. No, tres. Faltan tres. Tres mesas. Es lo único. Es lo único. Entonces, vamos a la tienda. Compramos las tres mesas. Y ya tendríamos las mesas del segundo piso colocadas. Por favor. Pam. Eh, vale, espérate. Me, mejor me espero a llegar a los... A los mil... Vamos a esperarnos un poco. Mientras tanto, vamos a ir paseando. A ver qué tenemos. Vale, no tenemos nada. No tenemos nada. Por no tener, no tenemos nada para vender. Vale, plantas. Vale, esto se puede comprar. Esto también. Esto pensaba que estaba en plan decorativo, eh. La verdad. Eh, esta me gusta. Esta me gusta. Luego también esta de bambú. Esta mola. El cactus. Pero yo creo que me pillaría más estas dos, eh. Estas dos me gustan más. Aunque voy a pillar todo lo que pueda, porque todo vale. Esto qué es, mesa tiki para tener más clientes. Esto qué es. Oh, una, ah, esto es una mesa para que puedan comer más de una persona. Usted, eso está bien, ¿eh? Eso está bastante, bastante bien. Pero bastante. Y esto. No, esto cuesta. Esto cuesta Robux. Eso cuesta Robux. Pues sí, sí, estaría chulo, ¿eh? Que me hicierais dibujos de estos. Estaría guapo. Así que si queréis hacerlo. Adelante. Adelante. Cogéis el personaje este, ¿vale? El personajito. Y lo. Y lo dibujáis. Eh, ¿Dónde está lo que iba a pillar? Las mesas, las mesas Cuatro, cuatro mesas concretamente Concretamente son cuatro mesas Aquí Vale, pam, pam Perfecto ¿Cuántas tengo? Tres Vale, necesito Necesito cuatro Como necesito cuatro Tengo que volver al restaurante A seguir currando a ver, segundo piso Ah, pues no, eran tres Vale, vale, eran tres, eran tres Pues entonces, pam, pam y pam Vale, perfecto El segundo piso, se podría decir que está listo, ¿no? ¿O qué? ¿Qué, qué le añadimos? Aunque yo le diría, yo diría que ya está el segundo piso, ¿eh? Porque el segundo piso yo lo dejaría así en plan tranquilo, en plan relajado porque para qué quiero tanta gente arriba, ¿sabes? Habrá pisos que, sean más, que serán más relajaditos. Este, por ejemplo, para comer de tranqui. En plan relajado. Pues si estuvieras en tu casa. Solo falta la decoración, ¿eh? Lo único que falta. Pero yo la decoración la pondría al final. En plan... Cuando tengamos... Más pisos y todo eso, ¿sabes? Porque ¿cuántos pisos se pueden hacer?